Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a definir lo que es el VAR. Primero que todo recordemos que la distribución normal de probabilidad de una variable que es aleatoria continua la podemos representar como un histograma de frecuencias nada menos que de una forma suavizada, por eso se ve más clara la forma de campana. La teoría nos dice que entre más observaciones le añadamos al estudio más se nos va a acercar el gráfico o el histograma, a lo que conocemos como la campana de Gauss. Recordemos también que uno de los parámetros básicos de la distribución normal es la media, que se simboliza con mu, y la desviación estándar, y que a determinada cantidad de desviaciones estándar vamos a ir fijando unos determinados intervalos de confianza que incluso pueden llegar a un 99% de probabilidad. Por supuesto, es imposible generar un modelo con nivel de confianza del 100%, pues como sabemos, siempre existe la posibilidad de encontrar valores extremos, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Por supuesto, si el resultado es muy distante a, a las probabilidades, ahí es cuando hablamos de los famosísimos cisnes negros, dado que tienen una baja muy baja probabilidad de ocurrencia. En este video vamos a añadir lo que es el VAR. Y no es el VAR con la B grande en el que están pensando, sino lo que conocemos como el valor en riesgo. El valor en riesgo, pues es una medida estadística de riesgo de mercado que nos va a ayudar a estimar la pérdida máxima que podría registrar un activo o un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de confianza. Y mírenlo muy bien al lado izquierdo de la curva, indicándonos que en efecto el VAR solo va a registrar la probabilidad de pérdidas. Antes de entrar a calcular el VAR, es necesario decir que este cálculo es válido únicamente en condiciones normales de mercado, pues en momentos de crisis pues va a ser necesario definir las pérdidas esperadas por algo que se llaman las pruebas de estrés. El bar se puede calcular mediante técnicas paramétricas y no paramétricas. Como su nombre lo dice, las técnicas paramétricas están basadas en parámetros. En este caso son F, que es el factor que determina el nivel de confianza del cálculo, y que también me hemos llamado en otros videos como en el de la distribución normal estandarizada, lo hemos llamado el valor Z. El otro parámetro es S, que es el monto de la cartera o el activo dado en precios de mercado, omega, que es la desviación estándar de los rendimientos del activo, y por último el valor T, que es el horizonte de tiempo en el que se desea calcular el VAR. La fórmula que utilizamos en este caso es entonces el valor de F por S, por desviación estándar, por la raíz cuadrada del tiempo. Veámoslo con un ejemplo en Excel para que se nos facilite entender la función. Supongamos que tenemos unas 5.000 acciones compradas de una empresa, que el precio de cada una de estas acciones es de 120 dólares, que la desviación estándar es del 18.5% anual. Bueno, este sí lo sabemos, el año bursátil tiene más o menos unos 250 días, 252 días. Y vamos a definir que el nivel de confianza de nuestro modelo va a ser del 95%. Vamos a calcular entonces primero el valor f. En el video sobre la distribución normal estandarizada usamos la función distr.norm.stand para llegar al nivel de confianza basados en un valor z. En este caso vamos a utilizar distr.norm.stan. Tan, pero le vamos a añadir INV, porque lo que vamos a hacer es la inversa, ¿vale? Porque ahora lo que vamos a hallar es el valor Z basados en el nivel de confianza, así que utilizamos la inversa de la función que estábamos utilizando antes. Seleccionamos el nivel de confianza y miren que en las tablas al final de ese video teníamos que el valor Z el nivel de confianza del 95% era 1.65 sin embargo si ustedes recuerdan o vuelven a ver el video el nivel de confianza en la tabla que tenemos no está para 95 sino para 95.05 por eso nos daba un F de 1.65 con la tabla en el video de la distribución normal estandarizada bueno, lo voy a mantener, voy a mantener ese nivel de confianza ahí. En ese tenemos el monto de la cartera, que no es más que la cantidad de acciones compradas multiplicadas por el precio de la acción. El valor de la desviación estándar, bueno, ese me lo da, 18.5% anual, 18.5%, y T. Nos decían eh, en el ejemplo o nos dicen en el ejemplo que queremos calcularlo para un día. El bar va a ser entonces el valor que nos dio en F multiplicado por S por la desviación estándar multiplicado por la raíz del tiempo, siendo el tiempo el día dividido los días del año del año bursátil, por supuesto, que lo habíamos definido en 252 días. Y nos da 11.535,42. Eso significa que se espera que en un día de cada 20, siendo 20 los días del mes, el inversionista sufra una pérdida de 11.535,42 dólares o más. Entonces, esta cifra puede ser utilizada como límite para operar en la posición de una inversión, y, o como una revelación sobre los riesgos del portafolio o como un margen en los contratos de futuro. En fin, tenemos diferentes aplicaciones para este resultado. Y esto es todo por hoy en el cálculo del bar.